nombre eh, Teniente Coronel es Andrés Esteban Alberteri, eh, jefe de nave de helicóptero de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba. En estos momentos nos encontramos en la región de Matanza, llevando a cabo labores de extinción de incendio en la terminal de supertanqueros de Matanza. Misión que recibimos desde el viernes y que nos presentamos a primeras horas del sábado en la mañana. Comenzamos a partir del sábado labores intensas. En esta región, en cooperación con fuerzas del Ministerio Interior, fundamentalmente los bomberos y otras eh, fuerzas, en la liquidación de las consecuencias. Hoy podemos decir que ya tenemos prácticamente la misión eh, cumplida, puesto que ya las labores de liquidación de incendios prácticamente las hemos eh, cumplido. Ahora vamos a realizar el despegue hasta la bahía de Matanzas para la recogida de agua y continuar llevando a cabo la extinción y liquidación de las consecuencias en la región de la base de tanqueros de Matanza.